Bueno, y mucha atención que hace pocos minutos se acaba de elegir al nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Pese a todas las denuncias que hemos hecho, no solamente yo, sino un grupo muy importante de personas en Colombia, eh, denuncias contra eh, los candidatos, denuncias señalando que... Eh, esta terna estaba vetada denuncias señalando que eh, toda la terna pertenecía al uribismo que son eh, fanáticos de Uribe eh, denuncias que señalaban que Germán Badamón estaba imposibilitado para eh, ser candidato a la gerencia que se saltaron las normas, que se saltaron los estatutos, pues pese a todo esto eh, se eligió a Germán Badamón como gerente de la Federación Nacional de Cafeteros esto es muy grave, porque primero hay un rompimiento de la federación con el Estado colombiano, con el gobierno Gobierno. Es decir, el presidente de la República, el día, eh, en, en la noche anterior, eh, pidió a la Federación Nacional de Cafeteros, al Congreso Cafetero, aplazar la elección de gerente hasta que el, los nuevos ministros pues, estuvieran pos, directamente posicionados y pudieran tomar decisiones al respecto. Pues resulta que no, el Congreso Nacional Cafetero esta mañana eligió a Germán Bamón, precisamente al más uribista de todos, como gerente general gerente nacional de la Federación Nacional de Cafeteros lo que es eh, un reto a el gobierno nacional esto es realmente grave porque en este momento acaba de trinar el presidente de la república ustedes ven acá su trino donde señala al presidente de la república que va a dialogar directamente con las bases cafeteras en las regiones o sea se rompe también una relación con directamente con la federación nacional, con, con la élite de la federación nacional y, una fe, y esta es una federación que sin duda alguna con esta elección pues continuará secuestrada como lo ha estado durante los últimos 40 años por las élites ...de ultraderecha del país, además que la van a utilizar o lo que buscan es utilizarla de centro de financiación para la oposición, es decir lo que se espera de la federación es que apoya a los campesinos, que apoya a los cafeteros de Colombia, pero va a ocurrir todo lo contrario, porque allí no están representados los cafeteros no están representados los cafeteros de base allí está representado el uribismo y la oposición a este gobierno así que esto es muy grave y sin duda alguna, con el trino que acaba de poner el, president, el presidente de la república señalando incluso algunas fotografías de Germán Bahamón como en anteriores eh, años o en anteriores tiempos, se refería el presidente de la república incluso lo señalaba de tener vínculos con las FARC y con otros grupos eh, terroristas pues eh, o, hoy se da prácticamente un rompimiento y eh, o un llamado a que eh, exista un diálogo donde eh, al futuro ojalá cercano pues la federación pueda tener eh, eh, unos dirigentes eh, que representen a las bases y que representen la totalidad del gremio para que el gremio pues pueda eh, realmente encontrar la unión porque hoy el gremio está muy dividido y no hablamos de las finanzas porque en las finanzas está terrible o sea lo que está pasando hoy en la Federación Nacional de Cafeteros es muy grave, esto lo adelantaremos en Conecta Colombia esta tarde, allí podremos contar, contarles muchísimas más cosas de lo que ha pasado frente a esta elección soy Jenner Usuga, muchas gracias por acompañarme y más tarde estaremos informándoles más al respecto, un abrazo